Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección del día de hoy es la 108. Dar y recibir son en verdad lo mismo. La visión depende de la idea de hoy. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los aparentes opuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución Nacida de la paz, de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá, ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar. Y ahora estás en paz para siempre, pues en ese punto, al sueño, le llega su fin. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan. Es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la obscuridad no se puede percibir en absoluto. Y de esta manera lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota pues no está ahí. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos, y la visión, al haber sanado, tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes, para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana, porque genera una sola percepción, basada en un solo marco de referencia, del que procede un solo significado. Ahí, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de esos dos aspectos se vea primero, ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente, para que el pensamiento conserve su integridad. Y este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Un solo pensamiento, completamente unificado, servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo quede corregido, o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindarle la salvación a todas las mentes. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. Aprender, quedar, es lo mismo que recibir, tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos. Hoy practicamos con el caso especial de dar y recibir. Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio, porque produce resultados que no se nos pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecerle paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad, y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. De este modo, damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos lo siguiente. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego, cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, para así disfrutar de ello. Podrías decir por ejemplo, Le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa. Esperando recibir el regalo que diste, este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo, pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa y nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Hoy es la última lección para la cual David grabó comentarios o enseñanzas. A partir de mañana continuaremos solo leyendo la lección. Así que, por última vez, David nos dice. Hoy experimentamos las enseñanzas en favor de la verdad. Hoy experimentamos nuestra función en la expiación. Nuestra función como el aceptar la expiación como el aceptar la inocencia, la inocencia en nosotros mismos y en todo lo que percibimos. Dios es el primero. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios, el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ninguno otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni segundo, ni tercero, ni nada, excepto el primero. Hoy nos damos cuenta de que yo pertenezco a la primera causa. No hay segunda causa. El error no puede existir. Soy tal como Dios me creó. Yo soy como el Padre, Espíritu. Y nada más existe, por lo cual nada más importa. Hoy cumpliré las condiciones de este recuerdo. Hoy recordaré la santidad. Hoy iré por delante de todas las decisiones que alguna vez parecieron ser. Hoy acepto mi función de decidir contra lo que quiero, en reconocimiento de que yo no sé lo que quiero. Dejo todas las decisiones a Aquel que habla por Dios. Hoy abandono ese frenético y demente intento de decidir aparte de Dios. Hoy quiero permitir al Espíritu Santo que tome todas las decisiones por mí en favor de Dios. Hoy recuerdo las hermosas enseñanzas de Aquel que despertó, Jesucristo. Él dice, una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelve algo tan fácil y natural como el respirar, no requiere ningún esfuerzo y se te conducirá tan tiernamente como si te estuviesen llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Hoy descanso en esta idea, como si me estuvieran llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Hoy voy a escuchar y no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. La visión depende de la lección para hoy del libro de ejercicios. La luz se encuentra en ella, pues reconcilia todos los opuestos aparentes. Dar y recibir son en verdad lo mismo. En esto experimento la visión, la curación. Y experimento también el poder de curar. Esta es la luz que sana, porque genera una sola percepción. Deja que tu ojo sea único. Hoy doy como recibo. Aprendo que dar y recibir son lo mismo. Dar y recibir son uno en verdad. Recibiré lo que ahora estoy dando. A todos les ofrezco el cielo. A todos les ofrezco alegría. A todos les ofrezco felicidad. A todos les ofrezco la eternidad. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Amén.